vivido los gobiernos que no han gobernado los últimos 20 o 30 años en este país. Ellos nunca han eh, hecho de este país planes a futuro. Yo no he visto ningún partido en lo que yo tengo eh, uso de razón y en la historia vernácula de, de, de, de, de este país a prepararnos para el futuro. Y eh, yo no sé si eso está dentro de la, del GEN o dentro de la de la costumbre, de, no solamente del dominicano, sino también del latinoamericano, de que tenemos esa condición de que nunca pensamos en el futuro, siempre pensamos en el momento, la alegría, la checha, el, el gusto, la cosa. Vivimos esa, esa esa esa vida en el día a día y eso se traduce a los al, al, al, al gobiernos y, y, y a la forma de gobernar en nuestro país que no debería ser así, porque quienes planifican, quienes... ¿Qué es lo que es la política? La política es planificar también. ¿eh? Nosotros tenemos un, un, un, un Estado que ni mínimamente, ni mínimamente, sí. Víctor, estaba preparado para una condición especial como esta, ni mínimamente. ¿eh? Entonces, esto no, no tiene que llamar a la atención, no tiene que llamar a la reflexión como país, como ciudadano. Yo, a utilizar ese, ese mecanismo democrático que se llama el voto para decirle al, al que se va a elegir o el que se va a quedar, mira este voto es para que este país tenga plan a futuro, este país tenga una, una un esquema que no tenga que ver el color que se siente en esa silla, sino que lo siga como debe ser que los que, lo, que los partidos, y lo, lo, el Poder Ejecutivo no tenga su Congreso, que el Poder Ejecutivo no tenga su justicia, que el Poder Ejecutivo no tenga eh, las manos abiertas para hacer y deshacer y hacer lo que le dé su gana con un presupuesto nacional. O sea, y todas esas cosas que, que nosotros debemos, que, que, que debemos sacar como... como como aprendizaje de estos 40 días, de esto, de esta situación especial, que no es la primera, Víctor, se va a presentar. Va, va a haber otras situaciones de este tipo. Va, y, va, y, y han habido, y han habido, me, con, menos, con menos tiempo, pero han habido situaciones donde el país no está preparado ni para tres días de agua, Víctor. O sea, un país un país tan productivo, un país que, que, que, que con el saqueo que se le ha hecho a este país en menos de 100 años, hoy debería estar entaparrado, sin embargo todavía hay recursos para, para crecer de nuevo. Y esa, esa llamada del presidente tiene que no ser una llamada política y tiene que ser una llamada a la conciencia. Debemos de unirnos todo, el país, la oposición, el ciudadano, para empezar a arrancar este país, no, a, no, a hacer, eh, no para... para, para sanear y, y salir nada más de esta crisis, sino para hacer planes a futuro, para hacer de un país que aún tiene los recursos necesarios para nosotros como, como, como ciudadanos el poder no tener este miedo tan grande que tenemos de no saber para dónde vamos de no saber para dónde vamos no queremos líderes, señores, yo odio esa palabra, no queremos líderes no queremos nada de eso, lo que queremos instituciones que sean líderes porque el hombre muere, el hombre pasa, el hombre tiene defectos. ¿Mm? Las instituciones no. Las instituciones son organismos que se hacen con ley, que se le hace, que se hacen con normas, que se hacen con la rigidez necesaria para ellas seguir sus propias normas. Eso es lo que queremos. Y tenemos que prepararnos para eso porque esto, nos, la enseñanza que nos deja, Víctor, no estamos preparados para tres días de hambre. No estamos preparados. Así es. <ríe> Mira, Sergio, eh, yo quiero hacer mi comentario y es con respecto a que una vez más el Poder Ejecutivo solicita, ¿verdad?, Al, a los diputados y a la Cámara de Senadores la extensión del estado de emergencia, el cual fue aprobado por 17 días más. Estamos diciendo que a partir de hoy, ¿verdad?, sí comienza a correr y el 17 de mayo pues eh, concluye esta, esta etapa de este periodo de emergencia que una vez más ha declarado la República Dominicana quiero referirme a esto porque en ese mismo sentido pues, vuelve y se ratifica se confirma el toque de queda desde 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana las medidas de distanciamiento social eh, se mantienen tal cual eh, las actividades sociales suspendidas en, en todo el sentido de la palabra, por ejemplo, hoy que es viernes, primero de mayo eh, como día se tenía, o se tiene por costumbre que mucha gente, muchas empresas se iban a bañar o fines de semana a ustedes y eso, todo ese tipo de actividad ta, actividades. Hoy, también. incluso no hoy como primero de mayo, en el caso de que estuviese ¿verdad? normal, una, una situación normal, pues el el día feriado que es el próximo lunes, o sea que tenemos un fin de semana largo si no hubiésemos estado pasando por esta situación. Lo que quiero decir, les exhortamos a los hermanos dominicanos que no nos pasemos de contento <coughs> que esta situación todavía nos está dando duro a todos los dominicanos. Mira la situación que se ve en Puerto Plata, que hay que parar cinco o seis días más para ver el ver, impacto que claro. a no haber tenido esta concentración imprudente que se llevó a cabo el pasado domingo en la ciudad de Puerto Plata. Entonces, vamos a mantener, por favor, las mismas medidas y un poquito con mucho mayor drasticidad esta extensión del llamado de emergencia nacional y con él y con ello pues también el, el, la, la, la, el respetando el toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, el distanciamiento social, la gran cantidad de personas que desesperándose con razón o no, porque la única razón que puede tener fuerza en esta situación es que, producto de la necesidad, ustedes que salir. Pero yo creo que la vida está primero: primero es la vida y después va lo otro. Entonces, Vamos a seguir, Sergio Romero, amigos televidentes, acatando estas medidas que han sido tomadas con el objetivo de que no se sigan perdiendo vidas. Ese es el único objetivo. Aquí no hay otro objetivo. Que las actividades y las acciones que se hagan hayan querido, se quieran politizar porque estamos en la antesala de un proceso electoral. Eso desde mi punto de vista se puede ver hasta como criminal, pero la esencia de esta acción, la esencia que no nos debe caber la menor duda a nadie, es como el objetivo de salvar vida. eso es mi, mi humilde eh, percepción, percepción de ver las cosas, de manera que queremos reiterarle, por favor, que vamos a acatar ese eh, llamado, a recogerse, a quedarse en su casita y que solamente salga una persona para ir a abastecerse de las necesidades, que sé que son muchas, que tampoco podemos dejar al de margen, esa situación que está llevando a la gente hasta cierto punto a desesperarse. Entonces ahí, donde yo entiendo, debe venir la acción fuerte del Estado Dominicano, del gobierno, de poder llegarle a esa gente que no tiene absolutamente nadie que se ve la necesidad de tener que ir al día a día para poder llevar algo de sustento a su familia. Así que... Vamos nosotros pues a cumplir y a seguir cumpliendo eh, de manera responsable estas medidas que se han tomado para, por favor, que este país no, se, no sigamos perdiendo vida. Así que, ojalá y que nosotros nos adherimos a estas medidas que se han tomado. Yo quiero recordarle, aprovechar la oportunidad para recordarle a todos nuestros amigos televidentes que nuestra gente de en cambio, pues a partir del próximo lunes, que estaba a cuatro, ya se va a reintegrar a dar las acostumbradas consultas que tienen cardio aquí en la calle Salcero, esquina Padre Verdea, frente a la emergencia del Centro Materno Infantil del Nordeste, así que usted solo tiene que marcar el 809-244-3986 y hacer su cita recuerde que si va a ir acompañado solamente debe ser una persona que debe acompañar al paciente que va a ir a cardio ya a hacer sus consultas, acostumbra a chequearse, a ver cómo va su salud. Recuerda que en cardio ofrecemos consultas de cardiología y cardiovascular, electrocardiografía, ecocardiografía de reposo y ecocardiografía de estrés. Además, prueba de esfuerzo, monitoreo de presión arterial, estudio de Hortel y screening vascular. Además, evaluación cardiovascular preoperatoria. <coughs> Incardio, que es dirigido por nuestro querido amigo y hermano, ese destacado cardiólogo dominicano, el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón. Incardio, calle Salcedo, esquina, Padre Brea, aquí en San Francisco de Macorís. Es el momento serio de nosotros compartir esta importante, este importante tema que nos tiene en el día de hoy la doctora Milagro Sierra. Y posteriormente, ¿verdad? Vamos a regresar con ella, que la vamos a tener vía telefónica para eh, abundar un poquito sobre este trabajo que ella le envió la doctora Milagros